Vamos a ver cómo se hace el desarrollo de una pirámide oblicua. En este caso nos dan las proyecciones de una pirámide de base cuadrangular, es un cuadrilátero irregular, y las cuatro caras laterales son cuatro triángulos, todos distintos entre sí. Nos piden que hagamos el desarrollo de esta figura, lo vamos a hacer aquí en la parte derecha del dibujo, para ello tenemos que ir eh, encontrando la verdadera magnitud de cada una de las caras para poderlas dibujar una a continuación de la otra. Lo único que en principio tenemos en verdadera magnitud es la base de la pirámide, este cuadrilátero ABCD, que en proyección horizontal lo estamos viendo en verdadera magnitud porque está apoyado en, la, en el plano horizontal, tal como vemos en la proyección vertical. Por lo tanto, comenzamos dibujando. Ese cuadrilátero, tal cual, con esas mismas dimensiones que tiene, ya lo tenemos aquí dibujado a la derecha. Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar una de las caras laterales del, de la pirámide. Uno de estos triángulos vamos a encontrar la verdadera magnitud de, de dos lados. Por ejemplo, vamos a hacer la cara VDC de la que conocemos ya la arista dc, que es esta que tenemos aquí dibujada. Vamos a dibujar aquí hacia arriba ese triángulo. Necesitamos saber cuánto mide vd y cuánto mide vc en verdadera magnitud. No lo tenemos en ninguna de las dos vistas en verdadera magnitud. Para resolver esto recurrimos a uno de los métodos de la, de la geometría descriptiva, que es el método de los giros. Vamos a girar la arista vc hasta ponerla paralela al plano vertical, a uno de los planos de proyección. En este caso lo voy a poner paralelo al plano vertical. Y de esa manera lo convierto en recta frontal y la puedo ver en verdadera magnitud y por lo tanto saber cuánto mide. Para girar la arista VC hacemos pasar un eje de giro vertical, una recta vertical por uno de sus extremos, lo voy a hacer por V y el giro lo voy a hacer a hacia aquí, hacia la izquierda, por por limpieza, sobre todo lo puedo hacer el giro en la parte derecha, pero se me mezcla más con este dibujo, entonces lo hago por la izquierda. Empezamos, por lo tanto, con este giro en, en proyección horizontal. Alrededor de este eje, que es una recta vertical, que aquí no está dibujada, sería su proyección vertical estaría aquí, pasando por V segunda. La proyección horizontal es un punto que coincide con V prima. Hacemos centro en este punto y giramos el punto C prima hasta colocar la arista paralela a la línea de tierra. La tengo aquí dibujada a la izquierda y, como de, os decía antes, también la podemos dibujar por, la, por el lado derecho. Nos valdría igual aquí, lo que pasa es que se nos juntan más cosas y es mejor... Dejar limpia esta proyección mientras podamos. Por lo tanto, aquí tengo girada V prima C prima. A este C prima, la nueva posición, le llamo C prima su Pero todavía no lo estoy viendo en verdadera magnitud. Lo voy a ver en verdadera magnitud, arriba en proyección vertical. Hallamos la proyección vertical de Cv. Aquí lo tenemos. Esta es la proyección vertical del segmento y ahí sí que lo veo en verdadera magnitud. Ya sé cuánto mide la arista Cv. Voy a hacer lo mismo con Dv. La voy a girar alrededor de, del, del punto V, mejor dicho, que un eje vertical que pasa por V. Hago el giro hasta colocar la arista VD paralela a la línea de tierra. Sería este segmento V' V'D'. Ahora hallo la proyección vertical. Arriba. Tengo D segunda en su nueva posición. Antes estaba aquí, ahora pasa aquí a la izquierda. Uniendo V segunda con D segunda su 1. Tengo la verdadera magnitud de la arista dv porque la he girado y la he colocado como recta frontal. Ya tengo las, los, dos, los dos lados que me faltaban del triángulo, vd y vc, y puedo dibujarlo aquí, en la, en la parte del dibujo en la que estamos haciendo el desarrollo. Trazamos desde el punto c un arco con la medida con radio cv, y desde el punto d un arco con radio dv, donde se cortan los arcos en la intersección, Será el punto V, lo unimos con C y con D, y este es el triángulo, la cara VCD en verdadera magnitud. Vamos a hacer lo mismo con las otras tres caras del, laterales de la pirámide. Vamos con la siguiente con la siguiente cara, por ejemplo, la VDA. Ya conocemos cuánto es VD, vamos a vamos a hallar VA haciendo el giro, giramos V'A'. Alrededor de V hasta ponerla paralela a la línea de tierra, subimos, hallamos la proyección vertical y esta es la verdadera magnitud de VA. Vamos a dibujarlo en esta parte de, a la izquierda de VD. Voy a situar el, el triángulo. Tengo que hallar dónde estaría el tercer vértice A, porque ya conozco dónde tengo V y D. El vértice A va a estar a una distancia a v, que es la que hemos hallado aquí en la parte izquierda en la de magnitud. Desde v medimos o hacemos un arco con medida a v y desde d hacemos un arco con medida de a. Donde se cortan es el punto a, que lo unimos con d y con v y tengo dibujada la segunda cara de la pirámide. Vamos a hacer la tercera, que la voy a hacer por aquí a la derecha, voy a levantar a partir de vc voy a levantar la cara vcb que la tenemos aquí en proyección horizontal, Vcb, aquí en proyección vertical, ya conocemos Vc, tenemos que hallar la verdadera magnitud de Vb, Vb que lo podemos girar hacia la izquierda o aquí hacia la derecha, yo en este caso el giro luego hacia la derecha porque está muy cerca, aunque también se puede hacer perfectamente igual hacia la izquierda como hicimos los otros, el giro de Vb aquí en este caso hay que girar muy poco porque la arista era casi frontal, giramos hasta colocar VB paralelo a la línea de tierra, subiendo, tenemos aquí la nueva posición de V segunda, lo unimos con V y esta es la, la arista VV en verdadera magnitud que casi coincide con, con lo que medía en proyección vertical, la verdad es que hay muy poquita diferencia. Cogemos esa medida VV, y la llevamos a partir de V. Vamos a hacer un arco con esa medida BV. Y a partir de C vamos a hacer un arco con la medida CB. Con esos dos arcos nos da el punto B, que los unimos con V y con C. Y tenemos la tercera cara de la pirámide, tercera cara lateral. Y la última el último triángulo que nos falta es el VBA, que es este que tenemos aquí, aquí en proyección horizontal. Lo vamos a dibujar. Por aquí arriba, también lo podríamos poner a este lado. Da, da lo mismo que lo pongamos por aquí, al lado de VA o, al lado de, o a continuación de VB. Ya conocemos cuánto miden sus tres su, los tres lados de ese triángulo porque ya habíamos hallado VA, habíamos hallado VB y aquí tenemos AB, aquí abajo. Por lo tanto, con la medida B, a, a partir de B, hacemos un arco con la medida BA. A partir de V con la medida que teníamos aquí VA, la llevamos hacia este lado, hacemos otro arco y unimos A con V y con B. Y ese es, esa es la cuarta cara lateral de la pirámide, el cuarto triángulo que nos faltaba. Si os fijáis, aquí hemos llegado, tenemos el punto A por aquí por el final del desarrollo y por el principio habíamos empezado en A. Por lo tanto, hemos terminado el desarrollo de la figura.